En toda producción audiovisual, el trabajar con audio representa entre un 70 y un 80% de la aceptación del mismo, por lo que es muy importante saber capturar bien el audio. Vamos a abrir Adobe Audition, te vas a dirigir a Archivo, Importar, Archivo o Control-I. Este Control-I te sirve para After Effects, Premiere y Adobe Audition. Vamos a insertar el documento que está aquí presente, dando clic en Abrir. Vamos a hacer un pequeño tour por Adobe Audition, en la parte superior tenemos el zoom, cuando está bastante eh, cercano como está aquí, vamos a dar un clic acá, para poder tranquilamente ver toda la línea de tiempo del mismo, esta es la cabeza lectora, donde puedes tra tranquilamente trabajar con el audio, lo que está aquí es la onda de la voz grabada, en este caso es mi voz acerca de lo que vamos a hacer. En la parte superior tienes los segundos, el minuto y los segundos con los que está durando esta producción. Si muevo la cabeza lectora por acá, en la parte inferior te está indicando exactamente dónde se encuentra, en el minuto 1, eh, con 44 segundos y 98 fotogramas. Así es como se lee esto. También tenemos zooms aquí en la parte interna. Si quiero grabar sobre la marcha dentro de Audition, simplemente voy a tener que dar un clic aquí y voy a hacer lo siguiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Bienvenidos aquí a este curso de Adobe Premiere Pro y lo detenemos. Vamos otra vez acá al principio, donde lo grabamos. Vamos a achicar un poquitito el zoom. Con la barra espaciadora nos va a servir para poder escuchar lo que hemos grabado. Perfecto. Para borrar esa selección, simplemente clic y arrastras y presionas la tecla de Delete y automáticamente lo has borrado. Vamos a dar un clic aquí para poder trabajar ahora sí ya de manera directa sobre el audio que queremos insertar en nuestro eh, Adobe Premiere. En la parte de acá abajo tienes una línea verde que se está encendiendo cada vez que yo muevo la cabeza lectora. Ahí lo estás viendo muy bien. Al respecto nos está dando un color verde y asimismo amarillo. Lo que debemos procurar aquí en este momento es que no llegue al color rojo. Eso significa que hay una sobresaturación de audio y no nos va a poder permitir trabajar muy bien tu producción multimedia. Por lo que tenemos que hacer lo siguiente. Personalmente hablando, voy a hacer un pequeño zoom para que lo entiendas muy bien. Y de acuerdo a la experiencia que tengo trabajando en este software, alcanzamos a ver aquí en la mitad una línea, ok?, una línea verde y aquí vemos el primer cuadrante por así decirlo la, o la primera línea la segunda línea para que el audio quede muy bien y se escuche excelentemente en cualquier tipo de dispositivo podemos señalar en bloque como lo que estoy haciendo yo y en la parte superior vamos a aumentar los decibelios hasta dónde vamos a aumentar voy a poner control z quiero que te fijes muy bien en la parte promedio no en la parte promedio casi todo eh, la longitud de onda del audio está llegando en la primera línea lo que es muy conveniente, por experiencia propia, subirlo a la segunda línea. ¿Cómo lo subes? Con los decibelios, clic y arrastras. Ok, lo subimos un poquitito más y en promedio está ahí. Voy a correr esto, voy a dar un clic para deseleccionar y ahora escúchalo. Y vamos a ver acá abajo cómo se nos está moviendo el audio. Vamos a la segunda parte del audio. Si te das cuenta cómo cambia hay ahí esa variación de audio entonces lo que voy a hacer es lo siguiente control z control a y vamos a trabajar todo automáticamente clic y arrastrar hasta llegar al segundo hasta la segunda línea y con eso voy a guardar esto control s es muy importante que se trabaje de esta forma ¿por qué? porque eso te permite tener una buena recepción de audio